Esta semana os quiero proponer el reto de utilizar las autoinstrucciones que veíamos en otro de los vídeos para hacerlas nuestro reto semanal. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues lo podemos hacer si eres un deportista profesional o, o que te gusta entrenar todos los días, puedes utilizar esas autoinstrucciones para darte algún mensaje y así integrarlo. Por ejemplo, si eres un corredor, pues te podrías decir, venga, siempre voy a apoyar con la planta del pie, con la planta del pie, con la planta del pie entera, no con el talón. Eso ya lo veremos. O si practicas yoga todos los días, pues centrarte en la respiración. Venga, inspira tranquilamente. O bien, si eres un jugador de badminton, que entrenas todos los días, te puedes decir, golpea delante, golpea delante. Y si no es deportista y quieres utilizar este reto, ¿cómo puedo usar las autoinstrucciones? Pues con los hábitos saludables que yo me haya propuesto. Si rememoramos a los dos retos anteriores, te podrías decir dejar ese café me va a venir bien para dormir por la noche. Entonces me doy esa autoinstrucción, que es un recordatorio. Dejar ese café y digo el beneficio, me va a venir bien para dormir por la noche. O, Hacer esos tres minutos de estiramiento me va a ayudar a que no me duela la espalda. Entonces me voy dando esa autoinstrucción. Hacer esos tres minutos de estiramiento me va a ayudar a que no me duela la espalda. Y si lo digo en voz alta, eso va a ayudar a que resuene tanto por dentro como lo diga también por fuera y haga más efecto en mi cerebro. Pues este es el reto esta semana, utilizar una autoestrucción, es decir, indicarte tú de alguna manera con instrucciones lo que quieras y aplícalo. Espero que te haya gustado este vídeo, si es así ya sabes, pulgares arriba, disfruta la naturaleza, suscríbete a mi canal y nos vemos en los siguientes vídeos. Aguragur agur, yogur!